La tintorera o tiburón azul es una especie de el almobranquio carcariforme de la familia Carcha Irinae. Es un tiburón pelágico cosmopolita que se distribuye por todos los océanos y mares del mundo y recibe diferentes nombres vulgares según el lugar. Tintorera, nombre que también hace referencia al tiburón tigre en España y México. Caella, Cahuéa o Kenya en España, tiburón azul en Uruguay, Argentina y Perú, y en Chile azulejo. La tintorera es un tiburón de cuerpo estilizado y alargado, con un hocico largo icónico. Tiene ojos grandes que, al igual que todos los carcarri Uniformes. se encuentra provisto de una membrana titante nit una especie de párpado semitransparente que lleva de arriba y de abajo y prote protege los globos oculares cuando luchan con su presa posee cinco hendiduras branquiales dos aletas dorsales dos aletas pectorales dos aletas anales y una aleta caudal las aletas pectorales son largas y delgadas y la aleta caudal está provista de un lóbulo superior y también muy alargado. Tiene una coloración blanca en la parte ventral y un azul metálico muy intenso en el resto del cuerpo. Sus dientes que se caen y son muy reemplazados constantemente son de forma triangular con bordes aserrados. Tiene una longitud promedio de 2.5 metros y un peso de 80 kilos. Como particularidad, cabe destacar que dada la longitud de su nariz, su mandíbula se ha adaptado para poder morder sin problemas, ya que la parte superior de la mandíbula es capaz de proyectarse hacia adelante de tal modo que para morder no, no necesita alzar la cabeza. Cuerpo bastante alargado y fusiforme. Hocico bastante comprimido y estrechamente cónico. La primera dorsal está situada en la mitad del cuerpo, la segunda dorsal y la anal son pequeñas. Las aletas pectorales son estrechas, largas y un poco fusiformes. Presenta cinco pares de hendiduras branquiales, el último por encima de los pectorales. La coloración es de un azul brillante intenso, la punta de las aletas es oscura, la panza es blanca. Su color se vuelve gris apagado una vez muerta, consigue 383 centímetros de longitud total. El macho madura entre los 182 y los 281 centímetros, la hembra lo hace cuando tiene entre 173 y 221 centímetros. Su alimentación se constituye básicamente de peces como caballas, arenques, meros, jureles, bonitos, cádidos, calamares y ave marinas. Normalmente caza en pareja o grupos pequeños para ayudarse a dispersar los cardúmenes. En su búsqueda de alimento puede recorrer grandes distancias. Se estima que puede recorrer distancias de hasta 5.500 kilómetros. La tinta herrera es un pez vivíparo, la madurez sexual tiene lugar entre los 5 y los 6 años en las hembras y entre los 4 y 5 en los machos. La fecundación tiene lugar dentro del cuerpo de la hembra que el macho fertiliza gracias a un par de aletas pélvicas especiales llamadas tericópodos. Las hembras poseen dos úteros en lugar de uno, dentro de los cuales se desarrollan entre 4 y treinta y 35 crías. Las tintoreras recién nacidas piden aproximadamente 40 centímetros de longitud, al igual que en otras especies de tiburones vivíparos, las hembras tienen, pierden el apetito poco antes de parir para evitar devorar a sus propios hijos, la gestación dura entre 9 y 12 meses. Las tintoreras son muy completamente independientes al nacer. E instantáneamente buscan refugio de los depredadores entre ellos sus propios padres. Al nacer poseen aún su saco vitalino, una prolongación de su abdomen, en donde se encuentran sus órganos internos y que es absorbido hasta el cuerpo tipo después. Habitan es una especie pelágica que ocupa tanto la superficie de mar abierto como las zonas costeras. Se desplaza solo en grupos por las aguas frías entre 7 y 16 grados centígrados, aunque tolera los 21 grados centígrados o más. Presenta costumbres nocturnas. Es un migrante muy activo. Los individuos de la población se segregan por edades y sexos. Población y estado de conservación. Al ser la pintorera, un tiburón de costumbres oceánicas y migratorias, cualquier cálculo que se haga sobre su población es poco fiable. Aún así se considera, basándose en estimaciones sobre su pesca deportiva, que debe encontrarse en un riesgo bajo de extinción. La Unión Mundial para la Naturaleza difiere y la incluyó en su lista roja de especies amenazadas. La baja calidad de la carne hace que no tenga mucha importancia comercial a pesar de su abundancia. Se captura principalmente con palangre pero también en el arte de arrastre. Las aletas se aprovechan para hacer la sopa de aleta de tiburón y las mandíbulas se venden como ornamento. Depredadores. Los tiburones grandes como el gran tiburón blanco y el tiburón tigre pueden comer individuos jóvenes y pequeños. Se ha informado que la ballena de asesinas cazan tiburones azules. Este tiburón puede albergar varias especies de parásitos. Por ejemplo, el tiburón azul es el hospedador definitivo de la tenia. Se infecta al comer huéspedes intermedios, probablemente OPAP. Lápis butatus y lancefis de pico largo. Relación con los humanos Se estima que entre 10 y 20 millones de estos tiburones mueren cada año como resultado de la pesca. La carne es comestible pero no muy buscada. Se consume fresco, seco, ahumado, salado y desviado para la harina de pescado. Hay un informe de alta concentración de metales pesados, mercurio y plomo en la carne comestible. La piel se usa para el cuero, las aletas para la sopa de aleta de tiburón y el hígado para el aceite. Los tiburones azules se buscan ocasionalmente como peces de caza por su belleza y velocidad. Los tiburones azul desmuerden a los humanos. Desde 1580 hasta 2013, el tiburón azul estuvo implicado en solo 13 incidentes de mordeduras, cuatro de los cuales terminaron fatalmente. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.